¿Qué pasa? Pues soy Kim soy estamos de vuelta con Black Desert Online. Recordad que estoy sorteando dos cases de Steam de este gran juego, pero solamente son válidas para el territorio europeo y para el territorio de Norteamérica. Para la tan no vale, lo siento mucho, pero es lo que hay. El sorteo se va a ser hace una semana, sí se va a ser la semana, pero lo voy a seguir proponiendo porque quiero que haya mucha participación y da oportunidad de ganar... Eh, de hacerte con este genial juego, bueno, pues, para, para que lo quiera. Por eso, ya sabéis, si queréis cómo, si queréis saber cómo participar en este sorteo, eh, os dejo el vídeo con la base de cómo vamos a participar en la descripción de este vídeo. Sin más, ya sabéis, vamos a empezar con el juego y vamos a jugar en BLAR de Online. Hoy voy a jugar, ¿vale? Con mi Fighter. Con el Fighter. ¿eh? Está jugando con Putele que. Pero voy a jugar un poquito con el fighter para que también veáis la clase y demás Porque yo no que sé me lo creéis Me lo, me lo creí, no me lo creé Y me gustaría verlo con el modo Awakening O como se diga, porque tiene que molar ¿no? Pasa que para llegar el modo Awakening pues va a tardar un rato bueno Pero, pero bueno, ya sabéis Que si queréis haceros Con una clave para siempre No es una clave de 7 días, ¿eh? Es una clave para siempre de Steam De este genial juego Es tan fácil como seguir la base del concurso que tenéis en el, el vídeo que os pongo en la descripción de este vídeo. Es eh, así de fácil. O lo pongo en la descripción. O lo pongo en el primer comentario de este vídeo. Pero bueno, en el caso es que os lo pondré, ¿vale? También os lo pondré a, a finalizar este vídeo. Os pondré también el vídeo para que. Bueno, ya sabéis cómo sale, cómo va esto. Para que podáis verlo, podría dar aquí perfectamente sin problema. Pero en fin. Recordemos también que el juego está ya doblado, no doblado, está reducido al castellano, al español, y lo cual se hace más fácil de jugar. Ya que tiene mecánica un poquito compleja, eh, compleja, complicada, y si no sabemos inglés, pues no iba a ser difícil. Vale. Bueno. Vale, gracias. Gracias. Bueno, pues No sé. No, estoy... Eh. Misión completada recientemente, combate real 1, combate real 2 Ya os digo, eh Con este también de es verdad que hace mucho tiempo que no Ojo nada ¿no? Eh, eh, eh este porque vamos a jugar un poquito Vamos a cogernos Eh ¿Dónde me la han dado? O, o, o me lo han enviado El fermento de Chrome. Vale, eh, otro cofre. Vale, se da ahí. Ah. Manda esto. Ah. Y manda a como le anda también a... al otro personaje, manda a clase. A trajesico. El sombrero de verdad es una puta mierda. El sombrero, pero bueno, eso, eso lo voy a dejar. Hola, ¿y esto qué? ¿Qué día? Pues lo voy a dejar porque. Eh, eh, eh. Por ahí. Esto es oro. Ya está, Dios mío, 10.000. ¿Y cuánto lo he qué no? ¿Para qué tanto, para qué tanto oro? Esto para reforzar la arma, que no iba a hacerlo porque me va a quedar pronto una. A ver, la verdad es que la clase esta mola. Porque cuando menos pérez pues. Como era para guardarla? Para ponerme en modo. Ahí está. ahí Cuando menos pérez pues. Parece un Super Saiyan. La verdad. Muy bien. Eh, eh. de renombre de clan A veces que estoy en un clan y tengo dinero forradísimo Yo no sé qué puede pasar, pero yo no sé jugar un montón de tiempo ya estoy entrando ¿Vale? Y estoy forrado ¡Vamos! No sé cómo ya lo hecho, la verdad, pero. No lo sé. Es como si tenía. Es como si tuviera algún fondo ahí preparado y se ha ido generando durante eh, todos los días. Esto ya lo, lo, lo, lo, lo he visto en otro vídeo que grabé. Pero bueno. Vale, no tengo ni idea de De... la skill que tengo, la verdad. No sé si la tengo bien equipada o no. Ya van, ya van a darme el caballo, eso pues. Vale. No tengo ni idea de las skill que tengo. Yo creo que se auto equiparán, ¿no? Ah, vale. Y no voy a aprender, aprender. No creo que tenga para aprender habilidades. No, no tengo punto de vida. Esta. Con shift okay. Trago mora, ¿no? La higiene. Que quiere? No. Es pesadillo, eh Ya se mao. Amigo Ah, mira camioneta Es verdad Que me Que me Que me invitó De aquí un saludito a camioneta ¿Vale? Vamos lío. Aún no tengo caballo. Eh, recuerda ver a ver al Repasar del almacén. Fuera de la de apoyo de Igor Bustrali. Diaria. Eh, ver a ver a Isling. Cansado, hombre. Bueno, ya estamos llegando, sin que todo va a ser fácil. Ahora seguramente me den el, el caballo ¿Tengo para aprender habilidades? Sí, tengo para aprender habilidades, coño aprende habilidades? Tengo para aprender habilidades Tengo que aprender aura montañosa Que aumenta la habilidad de golpear Y le fortalece el cuerpo El golpe de nimbo Ah. Mandado. Es que no sé si se me está auto, digamos... Se me están poniendo las kills en la barra. Pero la verdad que todo se hace a base de... Se hace todo a base de... ¿Cómo se diría? De comando. Un montón de kills, joder. Hola montañosa. La tengo puesta Ah, pasiva, vale, pasiva Es pasiva Esta de bloquear comando Otra vez Tigre rugiente Esta es patada, ba patada Barredora, joda, eh Una F eh, ya, muchos son aquí, eh, muchos son de estos kills eh, que se hacen con, con, a base de... Bueno... Ah, este, A la Q... Y arriba... A ver... Oye, es bueno un huevo, eh. Cuidado para que se ha manejado, un bueno un huevo, eh. Joder, ¿eh? es que tienen tiene mucho. Tienen mucho, mucho, mucho, mucho, mucho, mucho, digamos. Eh... Qué guapo. Bueno. Claro, aquí el truco de este personaje es a veces, digamos, eh, los combos no sabes, pues no, vea, tenía pegado el te como, si, como si no hubiera un mañana Pero hay que saber en los combos oh, un caballo burro gris, un burro marrón o un burro negro Da un burro negro, hombre Coño, me va a dar un burro gris Yo oh. que digo, si estoy forrao. forrado Es que si te forrado Ahora podré conseguir el dinero este que me mandado? dado. demasiado. Hago y la hostia. 51.000. ¿Pero cómo que tengo tan, tanta pela? ¿Cómo que tengo tanto dinero? trade es la ¿Cuál que me da burro? No lo quiero, la verdad. Padre el tablo, ah, el tablo. No, hombre, eh, ya se, ya se llama Platero, Rosinante, Pandora, eh, Burrito, y Burrito se murió. Claro. Vamos a coger a este. Afuera, ¿no? El criadero, mercado de caballo. Ah, vale, porque este está aquí. Vale, vale, vale, vale, vale. King. ¡Vamos, caballo! Hiya, hiya. Oye, es que haya ya vi una película y me he acordado de esto. Mi caballo Ferrari, si lo sé, si lo sé, lo llamo como Ferrari. ir rojo como como Ferrari. Mi caballo es un Ferrari, tío. ¿Puedo participar en carrera de caballo? ¿Qué, qué, qué chulo, no yo no sabía eso Y yo que viene una cosa Porque tengo todo completado eh, Vale, derrota la abeja la pastaria eh, Vamos para allá que coño, me van a dar un hueco y quiero, quiero registrarlo El hueco de el inventario me gustaría que, que me. que me, eh, que me dijera ahí ¿Cuál es vuestra clase favorita en Blast S? Porque hay, hay bastantes. Y cada una tiene su forma exclusiva de manejo y bueno un huevo, la verdad. Por ejemplo, el Fighter está chulísimo. ¡Para hago el GPS! ¡Suscríbete al GPS! está todavía una de una una quest. ¿Está Marco? Hello Buy un lingote de oro pero se me está dando un montón de espera. mira, ¿dónde hay un puto almacén? ¿dónde hay un almacén? Es que es increíble que tenga tanta pela vamos para allá Como que con el, el tengo! ¿Me puedo comprar lo que quiera en el, en el broker de aquí? Si que hay broque claro. ¡Apárcate! Pero puedo hacer intercambio de divisa y joder ¿no? lo que podría hacer lo que hice en el otro pero claro ya me ya tenemos aquí media hora para hacerlo hay que coger coger dale a uh, esto oh, esto me cago en la hostia Coger los fondos esto recibir es demasiado pues ah mira mira mira pues darle a mandar al almacén ¿Cómo? Y la balance del almacén es cero. Vale, si, me, si mi almacén es muy pequeño dirá, ¿no? no es esto? Si yo creo que guarda cosas, ¿cómo lo hago entonces? ¿Trae esto el problema? era ¿Es este el problema o no es el problema este? Claro, lo que me interesa es todo lo que tengo mandarlo al almacén Ahora sí Ahora si tú dirás... Es <risa> que todo fondo de renombre, fondo de mierda, es que no sé... Increíble, eh. Vamos, es que tengo... Esto es bendición del administrador. Recibí. Dios. Ah, ya es todo. Como no... No tuve el día, el día de Valentina. Oh, Dios mío, ¿qué hay aquí. Esto luego, luego, lo tengo que mirar con un poquito más de tranquilidad. Vamos a ver tengo en el almacén ahora que. Almacén. Dios mío, 105.000. Qué forradísimo. Ah, tengo un cupón de cambio de apariencia. Que qué bien, ¿no? Cupón de descuento de 10% de, de, de atuendo. En energía, vale. Oh, mira, me no. no. Aguanta aquí. Ah, mira, ¿qué? ¿Qué? Vale. Abrí inventario. ¿Y esto da dinero? oye ah, estoy forrado. Vale, esto es que me enseña a pescar Pero oye, en serio, ¿esto es normal tener tanto, tanto dinero en, en Black Desert? Es algo normal, porque aquí lo veo yo Exagerado Creo que yo puedo, puedo venir aquí al mercado Ah, vale, esto es el mercado. Es que voy a decirme yo si quiero a armadura, a arma, a arma principal. Dame un arma principal para este. Para que me valga a mí, pues eso ya depende. No sé si tiene que ver con algo para yo puedo llevarlo, precisión. de comprar este bueno se ve que se ve que común tener 105 porque la gente está viendo cosas por se ve que si sí, yo no me intentando tanto eso pero podré llevarlo podré poder llevarlo a más he comprado objeto vale he comprado allí y ahora qué a tú Ahí, me lo he puesto Vale, me lo he puesto Bueno, parece que sí es un poquito normal el tema este Porque es no, a Que ladito, este coño, esto ha pegado. Yo, aquí lo malo que las misiones son todas iguales. A ver, igual me refiero a La que ya he hecho con puteles, pues son las mismas que iría a hacer ahora con este. Voy a ver eh, a Quilly. Eso son misiones que hay aquí. Elijo. Victoria. Hombre, esto me va a dar una posada en Veila. Yo como todo son cosillas que se si voy haciendo. Creo que voy quedando como, como el renombre. Gano renombre y creo que me viene bien para el tema social y demás. Perdemos que en vez de hacer hay tema social, hay renombre y cosita de esa. ¿Qué pasa? ¡Te con la carne! You made a good La otra que me queda es esta. Voy a ir al lado. Tiro de tal lado. ¿Qué tal el mercado, sí, ha eh... sido. Ah, vale, entonces no sé yo qué hay. qualified shall participate in imperial trade. Oh, yeah. <laughs> ah? Eh Es que me gusta la porque dan ¿Cómo gato. Uh, si ¿sí, ¿sí cojo el gato. Sí. Bueno, peña, la vamos a dejar ya, ¿vale? Por hoy, porque estoy viendo que el gato no quería bajar. Pues bueno, dame, dame. Ya está, ya te bajas el gato. Bueno, peña me lo vamos a bajar aquí por ahí, ¿vale? Aquí estoy con mi atuendo. Eh, bueno, un huevo, eh. Mi, mi atuendo pirata, me parezco. de dicho, eh, un fuerte Ya sabéis que estoy sorteando el Black Caser eh, online para Steam para Norteamérica y Europa. Eh, Os pondré la descripción del vídeo, en la base del concurso. Y como siempre, nos vemos en el siguiente vídeo. Soy Kiel. Hasta la próxima.